Quiero. Oye, yo no te digo cómo tienes que decirme qué hacer, así que no me digas cómo hacer lo que me dices que haga. ¿Qué te parece, Bender? ¿Sabe ser diplomático?